Purchase your track today. No me dejaste querer cuando me anuló, pero. Cuando más te quería. Tú me diste la palabra. No me dejaste querer cuando me anuló, pero. Esto es fantástico. Lion Records. Fantástico. Producciones, sampler beats. El día se acabó, todo esto tuvo su tiempo Dicen que las lágrimas se las lleva el viento Pero mi viento no se si llevo nada, solo medio más noches para que yo soñara en todos esos besos que tanto me dabas Cuando tomaba tu mano y caminaba, cuando te miraba y me acercaba y te abrazaba Y lento bailabas esos besos por la mañana, solo con alcohol sale otra letra Soñada de nada y te agradezco, sé que yo fallé pero el detalle es que te extraño Y no quiero ser un extraño para ti, quiero verte feliz aunque sea sin mí Voy a morir por cada minuto que diste Por cada día que dijiste Que me amabas y todo me diste Que soñabas y no estabas triste Pero ahora te miro muy bien cumpliendo Todo lo que prometiste Que serías feliz si ya te olvidara Lo recuerdo, no lo dijiste a la cara Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda De querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, tú me diste la espalda. Yo, yo. Extraño esos días y sé que te hice daño Pero hoy engaño a la soledad Pues aún te amo y soy esclavo de los recuerdos Todo se hizo muy lento, me siento en el desierto Tal vez lo tenga todo, pero ando vacío por dentro Y no miento, solo quería verte feliz Sé que cometí el error de dejarte ir Pero sé que llegar a alguien mejor que yo Pues yo soy buena persona, pero no bueno para vos Quiero hacer Latir tu corazón de nuevo Porque solamente en ti yo veo Una vida de amor Quiero sanar el dolor Que hay en tu interior Por favor vine a pedirte perdón Sé que no sé, será fácil Dejar atrás ese dolor Pero amor déjame darte mi calor Y tener yo tu amor Pero Déjame decirte que Olvidarte ya no Esperaba cuando más te quería, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, tú me diste la espalda. Abandonado, he quedado solo y triste. Aquí tirado, solo ando desde que te fuiste Llorando y rimando, solo y triste Esperando ser amado desde que te fuiste